La pregunta es la pregunta número 15 esta pregunta usted la o sea la pregunta como usted bien lo ha establecido eh, la puede adecuar a su a su a su propuesta o sea, no necesariamente o sea, estaría usted de acuerdo con la con la reformulación o eliminación del concordato si estuviera de acuerdo sí pues mira eh, nosotros como católicos que somos realmente pues nos debemos a la iglesia, y la iglesia tiene sus propias leyes, y tienen una forma de ver la vida, y hay que respetar eso. Eso no lo decidimos nosotros, sino que lo decide la iglesia por sí. Bien. Vamos a proceder a lo que es la...